Varias organizaciones comunitarias y populares del sector Los Espínola de esta ciudad realizaron un bandereo en los alrededores del parque de la localidad, haciendo calentamiento para el llamado al paro huelgario anunciado para el próximo 24 del presente mes. Bueno, las autoridades, los funcionarios de este gobierno ya tienen conocimiento de la decisión del colectivo de organizaciones sociales y populares, no, sola, no solo de la realización de todas estas actividades de marcha, de paro, de entrega de documentos, de encuentro con ellos incluso, de las principales demandas que estamos levantando en esta convocatoria del, 20, del 24 de este mes de abril. Acusan a los funcionarios de estar conscientes de las necesidades que posee el sector, así como del llamado a huelga, por lo que los responsabilizan de todo lo que pueda suceder. Aquí se necesita hacer y contener para todos estos sectores, 24 horas para todos estos sectores, no a la planta de gas, eh, puentes que comunican tanto de 24 Chiquitos como eh, Villarreal, como... Eh, Aquí está también eh, la, tercera, la tercera etapa de los de lo espínolas con este otro sector, que con los jardines primera etapa y, son, y otro puentecito que está por aquí que comunica eh, los jardines con, con Cristo Rey. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.